Estamos en, ante este desafío de cambiar de tiempo e iniciar una nueva era. Esto es Invencible. ¡Comencemos! El día de hoy tengo el honor de que me acompañe Isabela Hernández. Ella es neurópata y nos va a hablar del tema de la nueva comunicación. Con todos los cambios que ha habido, ¿qué es eso que también tenemos que considerar para que podamos transmitir correctamente nuestras ideas y aquello que queremos decirle a los demás. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola María, muchas gracias. Bueno, y saludo por ahí que ya veo que están mandando saluditos. Un placer compartir contigo, como, como siempre. Y, y bueno, efectivamente, vamos. Estamos cambiando ¿no? de, de era y, lógicamente, las formas de hacer las cosas también van cambiando. No es que sea un cambio radical, seguramente algunos ya hayan ido notando cambios, ¿no? que a lo mejor cuando quieren transmitir algo, cuando hacen un cartel de sus servicios, o, bueno, pues, que igual las cosas no, no las reglas no son las mismas, no funcionan igual. ¿no? Eh, hablaba contigo, ¿no? que me comentabas que, bueno, que como cambia la era, también cambia la forma de comunicación. Y por un lado es verdad, y porque bueno, pues nosotros que trabajamos un poco entre los dos mundos, no, el de las terapias, el de la comunicación, vemos un poco ambas caras, ¿no? vemos los dos lados. Y cuando una persona se empieza a trabajar a sí misma, empieza a cambiar. Y su mundo alrededor empieza a cambiar, entonces la forma en que transmite también tiene que cambiar porque tiene que haber una coherencia con lo que está dentro, ¿no? Entonces ya las reglas del juego de antes de vender por vender, por ejemplo, ya no le van a funcionar porque ya no está en esa, en esa línea, ¿no? En esa forma de, de funcionar, ¿verdad? Y, y la otra parte que, que te quería comentar, bueno, a todos los que nos estén viendo ahora o después, eh, por supuesto que... Lo clásico de la comunicación, de tener claro qué es lo que quiero comunicar, ¿verdad? ¿A quién se lo quiero comunicar? Porque a veces nos lanzamos a comunicar sin pensar antes qué es lo que quiero conseguir, a quién se lo quiero transmitir, ¿no? Eh, ¿A qué tipo de cliente me, me dirijo? O, bueno, ¿a qué tipo de persona quiero transmitir mi, mi comunicación? ¿Qué es lo que ofrezco? Porque a veces no lo tengo claro, sobre todo, por ejemplo, en mi caso. Eh, que me dedico más a ayudar a la gente, que son terapeutas, a veces es difícil definir los servicios, pero hay que hacer un esfuerzo porque si no del otro lado no, no llega el mensaje. Entonces, eso, eso sigue siendo válido, por supuesto, el tener claro ese tipo de cosas, saber qué estrategia queremos hacer, si es transmitir un valor o competir por precio, por ejemplo, y después qué tipo de gancho o de estrategia queremos conseguir. no Ese tipo de cosas van a seguir siendo válidas, pero vamos a ver que a veces tenemos como... Bueno, un planning, ¿no? Bien preparadito y de repente dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? ¿No? Eh, nadie está llamando o, o llaman pero no terminan de concretar, algo pasa, ¿no? Y lejos de lo típico que siempre empieza alguno, ¡ay, me echaron un mal de ojo! Digo, no, vamos a dejar de echar la culpa a los demás y vamos a ver que a lo mejor yo sin querer me estoy bloqueando porque tengo miedo al éxito, ¿verdad? <ríe> Hay muchas cosas que trabajar, ¿no? A veces, entonces... Es, es importante ver esta, este concepto como un poquito más global, donde no solo vemos la parte de la comunicación, sino que nos trabajamos a nosotros mismos, ¿no? Vemos qué que parte, qué problema podemos tener de boicotearnos o a lo mejor resulta que el sueño de mi vida es hacer una cosa y yo me empeño en ir a aquello. Que no me gusta, pero porque creo que sí, porque me han dicho que es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque mi familia, bla, bla, y nos empeñamos en seguir ese camino y todas las señales nos están diciendo no, por aquí ya no, por el otro, por el otro. Entonces llega un momento que, que incluso empieza a afectar en la forma en que te comunicas, ¿no? Y ya da igual que tengas un, un presupuesto muy grande, efectivamente, que si no va alineada a tu misión de vida, a tu plan, a, a lo que tú te, vienes a hacer... Eh, pues como que nos lo quitan de delante por así decirlo ¿no? Eh, hay un concepto, no sé si todo el mundo lo conoce que se llama trama sagrada ¿no? porque esto de decir que nuestro destino está escrito tampoco, tampoco es 100% pero decir que tenemos libre albedrío tampoco es 100% hay como una mezcla ¿no? es decir, nosotros venimos con infinitas de posibilidades ¿no? para llegar a conseguir ¿no? nuestro propósito y hay muchas autopistas por las que ir, ¿no? Lo que pasa es que eh, si yo me, me empeño en ir en una autopista, ¿no? en una elección que no está en esas infinitas posibilidades que hemos puesto, en nuestra trama sagrada, ¿no? por ejemplo, yo quiero ser millonario en esta vida ¿no? y a lo mejor entre las infinitas posibilidades que yo pensé, bueno, pues yo en esta vida me gustaría, ¿no? como que nuestra alma negocia hacer esto, o aquello, pero si esa posibilidad no está, da igual que juguemos a la lotería mil veces, que no va a tocar. Eh, pero bueno, tenemos otras millones de posibilidades más que también puede ser de tener abundancia sin ser que nos toque la lotería, ¿no? Entonces, hay veces cuando algo no sale, hay que replantearse realmente es lo que quiero Esto es por, bueno, lo primero ver los boicots ¿no? es que hablábamos, <risa> porque si nos estamos boicoteando, pues, pues mal pero si no hay ningún bloqueo, si todo está bien pues a lo mejor es que no estoy yendo por donde tengo que ir, ¿no? Y entonces vamos a ver por qué Vale, no hay una sola posibilidad, hay infinitas y justo me estoy empeñando en aquella que mi alma no, no tiene ganas. ¿no? Entonces, bueno, a algunos les resonará lo que, lo que estoy comentando, a otros les sonará un poquito raro, pero bueno, es todo, es probar y dice bueno, pues voy a contemplar esa posibilidad, aunque no la entienda muy bien, a ver qué pasa, ¿no? Porque realmente cuando uno hace lo que tiene que hacer hay, hay disfrute, hay alegría, eh, cuando uno hace lo que cree que tiene que hacer, está estresado, anda corriendo, entonces ahí ya tenemos una pista, ¿no? De que igual no es por ahí, por donde tenemos que, bueno, hay veces que sí que es por ahí, pero no es esa la forma, ¿no? Es la forma de hacerlo con estrés, pero si una vez que uno cambia y corrige y lo hace con menos estrés y, y con más dicha y sigue sin salir, pues hay algo por ahí que que está diciendo que, que rechina, ¿no? Bueno, no sé si, si María, tú también te habrás encontrado cosas, ¿no? A veces quieres organizar algo con toda la ilusión, a lo mejor con otra persona y, y de repente dices, oye, pero tú le estás poniendo energía a, a, a este proyecto. Sí, sí, yo tengo mucha ilusión. Digo, bueno, ilusión ya sé, pero si no acuerdas hacer algo y luego de repente estás todo el día pensando en cualquier cosa, menos en eso... Pues no, no va a salir, ¿no? Porque si quieres que salga eso, pones tu, tu foco ahí, ¿verdad? Imagino que también te habrá pasado. Sí, qué que tan, con qué tanto impulso de deseo realmente tienes pensar ese proyecto y que te, realmente lo estés haciendo con alegría y no tanto por generar dinero, ¿no? Porque a veces lo que dices tú, a lo mejor tu misión es ayudarnos sé, a, a, a diferentes personas, pero no es tanto el llegar a ser millonario, sino es, es ser esa guía. Eso es lo que entiendo que, que hay que considerar a la hora de hacer los proyectos. Sí. Uh -huh. Qué interesante eso del dinero que estás diciendo, porque es verdad que cuando uno hace proyecta algo. Un curso, cualquier evento, cualquier... Bueno, yo hablo de, de lo que yo conozco y lógicamente eh, cualquier otra cosa, ¿no? Abrir un negocio, lo que sea. Eh, cuando uno lo hace desde la necesidad de necesito este dinero, o sea, cuando uno lo proyecta desde la carencia, pues desde ahí no sale nada bueno. <ríe> cuando uno proyecta desde quiero hacer esto porque me gusta, porque lo disfruto... ¿Por qué voy a ayudar a esa persona a que consiga? ¿Por qué la otra persona va a recibir esto que a mí se me da bien hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, el dinero se da por hecho, ya te va a llegar. Lógicamente, si tú pusiste un precio por debajo de lo que vales, pues luego te vas a frustrar, eso está claro, ¿no? Pero si tú está todo bien proyectadito, ¿no? Ahí te asesoran y, y todo está bien y vale, pues esto es el precio justo, es el tiempo que yo le dedico, es la preparación, los gastos, la materia, bueno, todo bien valoradito. Eh, pero lo haces desde esto, es lo que tengo que hacer, esto es lo que, lo que yo soy buena y esto es lo que yo tengo para aportar, siendo consciente de eso, todo se va a abrir. Bueno, a lo mejor ese día llueve y, se, y hay que cambiarlo de fecha, pero es un decir, ¿no? Todo se va a abrir siempre que está ¿no? en esa trama sagrada, siempre que sea algo que a tu alma le expanda, te, te va a ayudar a que todo vaya en esa línea, ¿no? Entonces es importante eso tener en cuenta. Eso, que esté en la trama sagrada, que sea algo que te expanda, porque igual yo lo hiciste mil veces y tu alma dice, no, es que ya quiero experimentar otra cosa, esto ya, ya está muy aprendido, <risa> quiero otro, a otra cosa, ¿no? Y, y entonces eh, se va a ir dando. Aparte lo vemos, ¿no? Porque a veces damos un, ay, no sé si hacer esto, y empiezas a dar como un medio pasito y boom Y de repente te empieza a llamar gente y digo, pero si aún casi no, no he puesto ni el cartel y ya me están llamando. Y dices, tú, ahí ya te las señales te están diciendo, ¿no? Que, que por ahí vas bien. Entonces eso, bueno, pues antiguamente hablaban de ah, los mensajes de los ángeles y tal, pero hoy en día pues tenemos esas sincronías, no hace falta estar ahí mega conectado, ¿no? Como que tu ser interior, ese guía que tenemos dentro, nos habla de esas formas a través de sueños, de señales, ¿no? De, de sincronías, ¿no? Cuando de repente estás pensando algo en poner la tele y parece que los anuncios son para ti, ¿no? Con los mensajes que están dando, ¿no? Pues cuando es así, hay que hacerle caso sí, a ese grillito interior, <risa> porque sí que nos... Sí, o vas por la calle y ves un mensaje o te llega un a través de las redes sociales algún texto que va de acuerdo a lo que en ese momento estás tú atrayendo o necesitando como respuesta, Sí, sí. Fíjate, y luego incluso en esta coherencia que hablábamos, ¿no? Pues, eh, claro, pues es diferente cuando lo que tú vas a ofrecer es, pues no sé, un contable, ¿no? Pues un contador que en su gestoría, en su trabajo, pues a lo mejor tiene que, que sumar cosas y lógicamente, por supuesto, tiene que saber hacer su trabajo y, hombre, si no se encuentra muy bien, no lo va a hacer muy bien. Pero bueno, que pues, digamos que uno tiene un día flojito, pero lo puede hacer al 60% y está bien, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, uno va a hacer una terapia, ¿no?, si no se encuentra bien, a veces es mejor decirle al cliente, bueno, te lo voy a aplazar porque no me encuentro bien, porque ahí igual no va a poder dar ni el 60, ¿no?, y a veces hay que ser coherentes A mí me ha pasado también, ¿no?, de encontrar, ¿no?, de, de ayudar a la gente a preparar a lo mejor algún algún evento, algún taller, eh, y bueno, lo típico, primero ver, pero realmente estás poniendo energía, esto es lo que quieres saber porque a veces nos autoengañamos. Sí, sí, sí, y luego al final no, no era eso lo que se quería, era lo que esperaba, no lo que hablábamos. Vale, vamos a pensar que esa fase ya está superada y, y a veces es que esa persona en ese momento está con, bueno, pues por lo que sea, con cosas familiares, ¿no? no tiene por qué ser que se encuentre mal, pero sí con, con estrés, con muchas cosas... Entonces realmente no le está dedicando, quiero decir, realmente está esperando a que ese día llegue y venga la gente y a lo mejor ya tienen el manual preparado, pero no han dedicado tiempo a prepararlo porque por lo que sea, en esas semanas estaban muy ocupados. Entonces, de repente, no, no llaman o llaman y no terminan de concretar lo que decía, porque entonces en ese caso es cuando yo les digo, pero realmente dónde estaba, y no, sí, es verdad, estaba más estresado de lo que pensaba, pero lo vamos a aplazar lo aplazamos y ya verás, y, y efectivamente pones otra fecha, se hace desde otro lugar y se empiezan a mover las cosas. Entonces es importante, ¿no? Todo lo que hacemos, lo que pensamos, al final importa, tiene una impronta. Entonces es importante pararse a escuchar el, el corazón, ¿no? Yo hoy cuando, cuando estaba preparando así un poquito la charla, bueno, siempre me gusta un poco a ver conectar, ¿no? A ver para el público que, que va a venir, si hay algún mensajito como más concreto ¿no? para, para los seguidores de, de, este, de este espacio. Y bueno, una de las cosas que me decía que era importante conectarte con tu corazón. ¿no? Y desde ahí, no, porque estamos acostumbrados a, a preparar nuestra, lo que queremos comunicar, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacerlo desde la mente. Y bueno, la mente está ahí para ayudar y hay un momento en que uno a lo mejor se pone a escribir en, en la computadora y, y está perfecto, o a diseñar, que es, quizás es un proceso más matemático, pero lo, el primer paso siempre es desde el corazón. Y desde el corazón dejar que fluya, ahí sale mucha más creatividad que desde la mente, que a veces yo recuerdo cuando trabajaba solo marketing que a veces era hace falta esto para ayer, ¿no? Entonces tú te ponías en el ordenador ahí en la pantalla, tú, tú, tú, y te estresabas y pasaba el tiempo y no salía. Y yo decía, no, me voy a tomar un café. <ríe> o me salía un momento y dice, no, pero ¿qué haces? Que hay que tragarlo ya. Digo, pues así no va a salir. Así que me salía un momento, me paraba, no meditaba, pero era como si meditaras, porque es ese momento que uno se queda quieto, no deja la mente en blanco, me ponía a mirar para arriba o lo que sea. Eh, y entonces, uf, cuando te vaciabas y no pensabas en nada, te venía la gran idea, ¿no? Y, y es así, ¿no? Es ese confiar, ¿no? Es ese pararse. Si sabes meditar, mejor que mejor, porque vas hacia adentro a escuchar todo ese potencial que tiene tu, tu corazoncito y a partir de ahí va a ser más, más fácil ver qué tengo que comunicar, a quién quiero llegar, que después, luego, una vez que escribes todo, luego, pues, lo ordenas con la mente, perfecto. Pero desde el principio... Siempre, siempre desde, desde el corazón. <risa> la verdad que sí. Sí que se nota cuando se transmite, ¿no? De hecho, a veces lo ves, ¿no? En, eh, hay gente que dice tú, pero bueno, tampoco dedicó grandes recursos, no tiene un cartel así muy bonito eh, porque no se le da bien, ¿no? Diseñar o la informática o lo que sea. Y dices tú, pero esa persona consigue gente. O sea, que lógicamente un cartel bonito hace mucho, una imagen oh, hace sí. mucho Sí, conecta, es verdad que cuando si ves un, un cartel mediocre y ves uno bonito, te, se te van los ojos, eso es así, no lo podemos evitar. Pero hay veces que dices a esta persona, ¿por qué esta persona consigue? ¿no? Y es porque llega, ¿no? Y de hecho, ahora, por ejemplo, que, que la gente ya nos animamos ¿no? a salir en los vídeos, ¿no? Porque antes te conocía tu clientela, tu ciudad, sí. y ahí te quedabas, ¿no? Pero ahora, pues nos conocen ya en diferentes partes del mundo el que más, el que menos, sobre todo este año con la cuarentena, se animó a salir online, ¿verdad? Y, y bueno, tiene esa parte también de que la gente te ve. Se adaptó al cambio. Se adaptaron al cambio. Y bueno, las primeras veces, pues bueno, nos puede costar hablar, en, en, porque es como hablar en la tele, se nos puede hacer raro, ¿no? Pero una vez que te vas familiarizando y al final es como hacer un, un WhatsApp, ¿no? Una llamadita con un amigo, que te vas acostumbrando... Al final lo que consigues es que la gente vea tu parte humana y que vea, pues, pues no sé, hay 50 personas que me ofrecen, yo qué sé, darme un masaje, por decir algo. Pero yo he visto a esa persona hablando y a mí algo me gustó. Y entonces al final el, el público objetivo ¿no? de nuestras comunicaciones eh, al final es el corazón de ellos también el que deciden. Eh, no es solo, bueno, pues lógicamente el precio, la facilidad, el horario, pues sí, todo eso ayuda. Pero hay una cosa que va más allá de las pantallas, que tiene que ver con, con esa vibración, ¿no? Que, y en, en, los, en, en los textos, en los carteles, eso también se transmite. Lógicamente, cuando estamos así hablando, ¿verdad?, como estamos ahora, que es como estar tomándonos un cafecito juntos, también se, se transmite, por supuesto, más allá de que alguien se pueda poner nervioso porque no tenga costumbre. Pero, bueno, eso ya se nota la diferencia, ¿no? Pero sí que se ve si esta persona le gusta su trabajo, o lo está haciendo por hacer, ese tipo de cosas se, se transmiten y, y son sí. importantes, la verdad que sí. sí. Y bueno, no sé pues si cuando que Cuando si quieres... conoces a alguien que... Cuando conoces a alguien, cuando conoces a alguien que luego, luego detectas <risa> eh, que te agrada o te desagrada sin necesidad de, de hablar con ella. Exacto, Ajá. exacto este radar... <risa> que tenemos que nos, que nos hablan. Es un radar total. Entonces yo sé que invito a bueno a quien, quien nos esté escuchando, bueno, por supuesto, si tienen cualquier duda que la pongan, pero que, que empiecen a plantearse no cuando algo no les salga. Cuando ahí no estoy tras, bueno, aparte de que ahora está quien sepa un poco de astrología, estos días tenemos, creo que Arturio eh, retrógrado y todo eso, eso nos puede afectar un poquito a las comunicaciones, a que no nos entiendan bien y bueno, a veces eso puede frustrar, pero siempre tenemos que verlo como una invitación del cosmos para que igual tengo que plantearme las cosas de esa otra manera, ¿no? Es, es una invitación a, bueno, hasta ahora esto que estaba haciendo funcionaba, pero igual tengo que ver que ahora cuando pongo esto por la otra persona, pues no sé, está pensando en otra cosa o, bueno, nos invita a, dar, a, a reflexionar, que eso siempre viene bien, de vez en cuando, hacer una reflexión, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, de que, bueno, que nos hacen esas jugarretas de vez en cuando en el año, <ríe> eh, pero sí que es importante, bueno, cuando cuando digas, jo, es que yo antes ponía, yo qué sé, ponía publicidad en Facebook, aunque no gastara mucho y de repente tenía muchos me gustas o me escribía mucho. Y ahora estoy poniendo y, y no tengo los mismos resultados, ni la mitad. Antes de enfadarnos y de seguir invirtiendo más dinero, <risa> vamos a pararnos y ver, vale, <risa> no es la fecha adecuada, igual o igual no me estoy dirigiendo a quien debo dirigirme, o hay algo que, que ya no me satisface en hacer este trabajo, igual tengo que cambiar algo. no, Pararnos a replantearnos, hacer esa escucha de, del corazón y, y ver un poco qué, qué pasa, ¿no? Bueno, eso era el primer, lo primero que me decían para el grupo, ¿no? Escuchar el corazón. Y la otra parte que me decían que me hizo mucha gracia era soltar, ¿sí? Es algo que nos cuesta mucho dejar ir. ¿Y esto qué es? Porque la forma que tenemos de crear ahora, ¿no? En la nueva creación en esta época, eh, lógicamente si uno no proyecta, ¿no? No piensa, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero conseguir. No importa sin pensar en, en qué problemas puede haber. Lo que quiero conseguir, me lo imagino, lo siento en mi corazón, ¿no? como que lo creo en, en ese horno que es nuestro útero o la matriz, que también tienen los hombres, no ese hornito. Ahí le vamos dando forma, con nuestro corazón lo vamos vibrando y desde nuestra pituitaria ahí vamos proyectando, poniendo el foco. Esto quiero conseguir. Y lo hago disfrutando, esa creación es desde la dicha, desde el disfrute, bueno, y se lo digo en alto, más todavía porque nuestra voz es creadora y luego, aparte de esa parte de energía femenina creadora, tenemos que darle nuestro golpe de fuego, ¿no? que sería nuestro plexo, nuestro divino masculino, y bueno, y ahí tenemos ya nuestro cóctel creado, pero claro, tenemos que crearlo, que soñarlo, confiando, en que va a ser para nosotros, ¿no? Bueno, siempre que cumpla lo de la trama sagrada y estas cositas que hablamos o que no haya ningún bloqueo, por supuesto. Y entonces, y una vez que hemos hecho eso, hay que soltar, soltar y confiar, porque a veces como que queremos tener el control de todos los detalles y la alquimia va sucediendo, aunque no la veamos. Entonces, soltamos, confiamos, por supuesto, tenemos que seguir manteniendo esa intención todos los días, un ratito, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pues yo voy a empezar a preparar ya los manuales, como que ya tengo alumnos. Todos los días hago algo en esa línea. Pero suelto en el sentido de, no, pues que a ver si tengo que hacer esto o aquello. No, ya se confían que tu, tu parte más divina va a ir haciendo lo que se tenga que hacer y, y que se dará en el tiempo perfecto para ti, ¿no? Porque nuestros tiempos no siempre son los mismos, ¿no? Así que los tiempos son... Son interesantes, ¿no? pero no siempre es fácil soltar y confiar, ¿no? Queremos esa parte de nuestra humana, quiere tener todo el control y, y no es fácil, ¿no? Pero bueno, es, es parte de, de, entre, de ensayo y error, ¿verdad? De entrenarnos y realmente antes, claro, la gente era más fácil. Pero la antes, preocupación. Sí, sí, sí, porque claro, esa preocupación, María, lo que hace es volver a entrar a ese estado de bloqueo que hablábamos al principio. ¿No? porque eh, se lanza ahí todo, como digo yo, como me imagino como las ondas, ¿no? Todo va bien y de repente empiezan, ahí si no va a salir, y si no viene la gente, ¿qué tal? Y si no sé y si no les gusta, bueno, lo que sea. Y entonces estamos enviando la misma energía eh, con lo contrario, ¿no? De... Y entonces esto es como el que está rezando, ¿no? Y después está está diciendo, ¿no? Ay, señor, dame esto, aquello, lo otro, ¿no? Y por otro lado está diciendo, ay, ¿por qué mi señor no me dará esto y tanto Te estás contradiciendo, aún no has dado tiempo a ver si se manifiesta, ¿no? <ríe> y entonces es importante. Pero claro, tú lo sabes bien, que nuestra mente a veces es peligrosa y si la dejas libre es tremendo, por eso es importante, bueno, pues tú por ejemplo trabajas mucho con PNL yo qué sé, pues técnicas como meditación... Bueno, hay muchas técnicas que nos ayudan un poquito a no dejar que esta cabecita nos, nos domine, porque claro, si la dejas se empieza a rumiar y es terrorífico. Y eso no somos nosotros. Eh, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos detrás de ese, de ese rumiar, ¿no? Y que realmente que las reglas de la creación no de, han, han cambiado, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tenemos que, que hacer ese esfuerzo un poquito... De, de estar pensando que lo vamos a conseguir, que lo vamos a hacer, porque si no, no, no va a salir solo. Esto es un esfuerzo. Ahora somos, estamos en una época en la que somos como magos, <ríe> somos creadores y, bueno, si no, si no, si no seguimos poniendo nuestra intención, eh, no va a venir solo. no Es como el que dice, ay, no tengo trabajo, me viene trabajo y está en casa así todo el día pues eh, no va a venir, tienes que salir a buscarlo o a crearlo tú, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Nadie te va a encontrar en tu casa, ¿no? Entonces si quieres que, que te llegue la inspiración, que te llegue lo que tú quieres, te tiene que encontrar, como digo yo, trabajando, ¿no? Eh, esto es como todo, es ensayo y error, practicar como ir al gimnasio y bueno, ahora tenemos que practicar esta nueva forma de conseguir lo que queremos, ¿no? Eh, tener esos, esa, esa nueva forma de crearlo, ¿no? proyectar, sentir en el corazón, todo esto que, que comentábamos. Bueno, te nos fuiste un momento María, pero siguió <ríe> siguió grabando por lo, por lo sí, que vi. Sí, sí, sí, puse a ti en, en, en, la cámara. Sí, en Así que esto es un poco pues... Sí, sí, dime, dime, perdona, ¿qué sería? ¿Qué sería eso? Ajá, ¿hay algo más aparte de considerar que conectar con el corazón, del soltar? ¿Hay algo más que debemos de tomar en cuenta a la hora de iniciar esos proyectos o de comunicarnos nuestras ideas? Sí, fíjate, ese estado de tranquilidad de la que hablábamos, donde dejamos a la mente que no esté con el con ese ruñar es muy importante, cuando igual que decía que tenemos que disfrutar, ¿no? creando, yo me imagino como cuando éramos pequeños, ¿no? y, y agarrábamos el folio en blanco y poníamos las manos y los pies y la pintura y, y no teníamos estructura, ¿no? pues yo cuando creo me imagino algo así, me imagino igual que voy con la varita mágica lanzando, ¿no? pues así tenemos que vernos, ¿no? con ese espíritu de, de sacar ese niño interior pero hacerlo desde la calma, si yo estoy ansioso y me pongo a, a ver qué creo, qué proyecto, cómo lo voy a transmitir, desde ese lugar va a ser muy difícil, entonces a veces es mejor parar, simplemente centrarse en, en respirar unos momentos y cuando a veces nos cuesta parar ese rumiar, yo siempre digo, venga va, a ver qué es lo próximo que voy a pensar y me quedo como observando, entonces en ese momento, te, como te quedas de observador, los pensamientos quedan como en un segundo plano, es curioso, ¿no? Cuando uno está diciendo a ver si se para la mente, que se calle, no hay manera, porque a la mente no le gusta que le lleven la atención, entonces al final tenemos que, es mejor ponerse observador, venga va, a ver cuál es el siguiente pensamiento, y me veo como si estuvieses en la pantalla del cine, ¿no? Y yo estoy al final de todo y la mente es esa pantalla, y, y ahí es cuando te das cuenta de que tú no eras eso, verdad no eras esa mente, y desde, esa, desde ese lugar, ¿no? como más de calma, es más fácil escucharte a ti mismo, es más fácil no te pones las manitos en el corazón un momento y, y sentirte. Porque cuántas veces eh, digo, ay, si hubiese hecho caso a ese pálpito que tuve, no a esa intuición que me decía mi corazón y al final, no, al final hice lo que me mandaba a mi cabecita y ahora me arrepiento, eso nos ha pasado muchas veces. Y entonces es, es encontrar ese momento, ¿no? de, de, de pararse un momentito, que tampoco cuesta tanto, y, y desde ese lugar, desde esa paz, desde esa tranquilidad, es más fácil acceder, acceder a ese corazón para ponernos a, a, a pensar en nuestros proyectos que queremos luego transmitir, conectando pues desde esa emoción para que, para que llegue, ¿no? Así es. Eso son un poquito las claves. Sí, y de, de siempre considerar también como esa conexión interior de, de tranquilizarnos y de poder poner en práctica eso que sabemos muy dentro de nosotros, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? De que las respuestas están dentro de nosotros y que... Es cuestión de, de tener ese momento de silencio para poderlas escuchar. Porque si vivo acelerada, pues no, no me doy ni tiempo de escuchar y escucho todo lo que hay alrededor mío, pero no me escucho a mí mismo. Creo que eso va a ser fundamental. Sí, sí es que al final es acallar las voces para escuchar tu propia voz, ¿no? siempre Estamos haciendo sin querer esas cesiones de poder al otro. De, de, una cosa es preguntar, ¿no? Porque a veces escuchándote a través de los demás te escuchas a ti también. Bueno, es, está bien. Pero luego la última respuesta siempre es la, la que tenemos dentro, ¿no? y Esa que nos cuesta un poquito confiar de, de toda esa sabiduría que, que tenemos dentro, ¿no? Y es tan, tan importante. Pero bueno, luego te quería también comentar otra cosa, María, porque... Otra de las cosas que estoy viendo que es más difícil ahora con este cambio eh, es cuando hay que comunicar algo que implica a varias personas. ¿no? Antes poníamos el ejemplo ¿no? de hacer una colaboración con una persona y una estaba todos los días pensando en eso y la otra no. Vale, bueno, eso es fácil, pero ahora cuando, cuando hay algo que se quiere hacer en conjunto es más difícil porque todos tienen que estar alineados con esa misma proyección que hablábamos, con ese mismo sentimiento, y eso es más difícil, ¿no? Requiere algo que no estamos acostumbrados, que es hablar, <risa> hablar y, y porque a veces, eh, bueno, estos días lo vemos, ¿no? Porque cuántas veces tú pones una frase... Eh, y cada persona entiende lo que le da la gana, o sea, literalmente, ¿no? Y entonces, aunque hablemos el mismo idioma, eh, eh, pues, y bueno, ya incluso en el mismo país, porque a veces de diferentes países puede haber matices culturales o de variantes, pero incluso aunque sea de la misma región, hay muchas dificultades, ¿no? porque cada uno es, pues, interpreta desde su bagaje a de depender emociona... del estado de ánimo también de la persona también, sí. también. eso es muy importante entonces es importante hablar, hablar, hasta que quede claro que todos estamos hablando de los mismos términos, de que lo que queremos conseguir es esto, de esta manera y, y todos alineados también energéticamente en ese mismo fin, porque si no es mucho más difícil. Eh, por lo que hablábamos de esa coherencia, ¿sí? porque a veces hay alguien que, yo qué sé, que le tienes mucho cariño, que te cae muy bien, que te llevas bien, pero realmente tenemos a lo mejor frecuencias diferentes. Y eso no es ni malo ni bueno porque tú pues, nos tenemos que llevar bien entre todos, porque es así, eh, tenemos que estar a saber estar a gusto con, con todo el mundo. Eh, pero a veces, a lo mejor, para llevar a cabo un proyecto. Si la fachada parece una cosa, pero por dentro es otra y es muy diferente a ti, va a ser más difícil también llevar a cabo ese. ese no sé si se entiende un poco lo que quiero decir, eh, sí, porque sí, realmente sí. son frecuencias diferentes, ¿no? Entonces, claro, es más difícil, porque claro, ¿a qué tipo de público atraes? ¿Al de tu frecuencia, al de la otra? Va a ser difícil hacer un grupo que lleve una mezcla de las dos, porque eso también es, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo. Si tú haces algo individual es más fácil, ¿no? De buscar un cliente individual o transmitir a una persona sola. Pero cuando tú quieres formar un grupo, a veces eh, no es la primera vez que acabas haciendo diferentes horarios porque unos grupos, una gente no encaja en un grupo. Y luego, aunque transmitas, por ejemplo, el mismo taller, son totalmente diferentes, con que la base sea la misma. Porque son grupos que necesitan cosas diferentes también. Entonces, como que también se van formando, ¿no? Entonces, a veces dices tú: Pues tengo a tal persona apuntada desde el primer día y de repente falla algo que no puede y de repente alguien y boom. Y cuando te das cuenta, boom, se dividió en dos. Y es que luego eran, claro, frecuencias totalmente diferentes, ¿no? Y ambas, ambos grupos tenían la misma necesidad, yo qué sé, aprender a sumar, ¿no? <risa> tenían la misma, pero pero era muy diferente el, el, sí. la forma en que tú se lo tenías que transmitir, ¿no? O la forma en que surgía la colaboración entre los, entre los compañeros o cosas así, ¿no? Entonces, a veces, por mucho que, que queramos, eso, eso fluye, es increíble, cómo se van formando los grupos. Parecen como constelaciones familiares, ¿no? Pero, pero para eso, pues, para hacer un, un, sí. un taller, un evento, un grupo, una reunión, es, es curioso, ¿no? Y es, eh, es muy, es muy interesante. Sí, esto pasa también muchas veces cuando se forman como estas comunidades de apoyo, que la gente va buscando algo afín, pero, claro, por ejemplo, si la gente no se ha trabajado primero previamente, no tiene un trabajo de ir con la sombra, por ejemplo, al final luego se acaban peleando entre ellos, ¿no? Porque van ahí a, a compartir cuando aún no se han trabajado. Entonces es, es difícil, ¿no? Pero bueno, es, es parte de, de nuestro crecimiento como como humanidad también así que nada, estos son, son experimentos y, y bagajes para ir, para ir haciendo pero bueno, es importante porque a veces uno dice, bueno y esto que decía Sabela al principio de la misión, eh, pero yo no sé lo que tengo que hacer no y a veces nos bloqueamos también con eso pero bueno, a veces pues bueno, pues depende de nuestra edad vamos teniendo más claro qué es lo que venimos a hacer o no, pero aunque no lo sepamos 100% Siempre hay algo que dice, bueno, pero yo creo que está relacionado con esta temática. Yo creo que está, está con esto que a mí, que se me da muy bien, que veo que la gente me agradece, ¿no? Porque yo qué sé, cuántas veces hemos visto, pues profes a lo mejor tu misión no tiene que ver con tu trabajo. Tú puedes, por ejemplo, puedes trabajar de camarero y resulta que todo el mundo te viene a ti a contar su, su vida porque sabes escuchar, eh, y entonces esto va a pasar donde estés, seas camarero, seas terapeuta, seas, no sé, eh, taxista, ¿no? Y al final la gente te va a gustar, te va a buscar allí donde estés porque la diferencia de, yo qué sé, de ese mismo taxista con otro es que tú sabes escuchar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso va a estar, va a estar ahí siempre. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta... Pues Cuando tú hagas tu cartel de taxista, también pues, eh, la imagen que transmitas seguramente sea diferente de un taxista empático a uno que simplemente práctico, rápido, ¿no? depende de lo que estén buscando. ¿no? Por poner un ejemplo tonto, no así rápido. Pero, pero sí es, es, es importante, poquito a poco ir, ir eh, viendo ¿no? que puede ser eso, eso que hemos venido a hacer, que, que somos buenos, ¿no? esa parte. Sí, y para concluir, ¿qué nos dirías? ¿Alguna frase, alguna palabra para que nos quede como recordatorio de todo lo que hemos hablado? ¿Qué nos dirías? Sí, pues yo diría que todo lo que decimos importa. Por eso es importante hablar desde, desde el corazón, ¿no? porque muchas veces... Hablamos desde la, desde la mente y no nos damos cuenta, ¿no? queremos transmitir datos y, y desde ahí muchas veces no llegamos. Y el corazón es un idioma que todos hablamos, ¿no? entendamos las palabras o no. A veces pasa ¿no? que escuchas a, a alguien, por ejemplo, esto que está de moda ahora, el lenguaje de luz, ¿no? que realmente es como si hablaran un idioma que no entiendes. Eh, pero tiene una vibración, a veces la gente lo escucha y se pone a llorar y no sabe por qué, pero es como que tu alma sí lo sabe y le vibra, ¿no? es, muy, es muy bonito. Entonces, es como las canciones, ¿no? Cuántas canciones a veces que están en un idioma o cantas rápido y no te pones ni a escuchar la letra, ¿no? Porque a lo mejor sabes algo de inglés, pero no te paras, no te paras, y, pero la canción te llega, ¿no? Y esto es lo mismo cuando, cuando hablamos, pues también. También llega, también llega todo eso que está por aquí, que no se ve entre bambalinas, más allá de lo que se transmite aquí en el canal, llega, llega desde, se transmite. Y, y cada vez la gente siente más esas cosas, independientemente de que sepa cosas de energía o no, no importa todo lo que decías tú antes, ¿no? Hay gente que dice tú, yo no sé qué pasa con esta persona, pero no me fío de ella o hay algo que no o esta persona me cae bien y tampoco la conozco, no sé, me da tranquilidad porque una parte nuestra pues ya le ha hecho ese, ese escáner. Entonces para mí siempre el, el, la conexión con el corazón va a ser, va a ser muy, muy importante, ¿no? Y, y bueno, eso que no lo olvide nunca, <risas> separarse y esa conexión con, con el corazón. Y entre todos lo iremos construyendo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis compañeras de, de, de la red, pues ahí vamos, nos vamos entrenando en estas en estas nuevas formas de hacer, que no es fácil porque tenemos la costumbre de, de hacerlo pues como aprendimos toda la vida, ¿no? Entonces, por defecto que te sale lo que has hecho siempre, ¿no? Por eso es bueno de vez en cuando pararse, uy, eh, esa vorágine, ¿no? Porque a todos nos pasa. Y yo la primera, que también soy humana, ¿no? Entonces pararse y escucharse y, y también verse a es de los otros. Así que, nada, gracias María por, bueno, esta oportunidad sí, de compartir y dar estas pinceladitas que espero que, que le ayude a la gente a replantearse las cosas, ¿no? De otra manera. Sí, muchísimas gracias. Y nos puedes compartir en dónde te pueden encontrar. Sí, eh, bueno, pueden buscar en la página web eh, bueno, y ahí lo mismo el correo, Facebook, Telegram, Instagram, Youtube, que ahí también eh, bueno, pues hacemos también a veces charlas para, para seguir compartiendo y bueno, luego yo también hago estas mentorías para ayudar a, a los terapeutas a ir sacando <ríe> esa, esa parte que tenemos para, para comunicar. Y bueno, y, y ahí esperemos que en marzo nos encontremos de nuevo con María en, en el siguiente congreso, ¿verdad?, eh, majestuosamente, para bueno, sí. seguir poniendo ¿no? este, ese granito, ese granito de, de arena, ¿no? Porque, bueno, pues ahí en eso somos igual las dos, ¿no? De, bueno, si sí, tienes un trabajo, aunque yo para mí no es, no es mi trabajo, porque yo disfruto haciendo lo que hago, tanto pues cuando hago terapias con, con talleres como cuando hago estas eh, mentorías... Que, que luego hay otra parte que tiene que ver con el servicio, ¿no? Pues eso, con charlas divulgativas, con, bueno, actividades o cositas para que, bueno, la gente vea otras opciones, ¿no? Entonces, eh, ah, qué linda Isa! Le mando muchos, muchos besitos. ¿No? Okay. A están mandando saludos. Así que cualquier, cualquier sí, cosa que en la web les, les, les, les aclaro cualquier dudita. sí, Muchísimas gracias a, a Isabel, a Lili, a, mí, a Mila, a Indiela, a Isabel Cel, a Isabel Martínez, que por ahí nos estuvieron a, acompañando. Se los agradezco. Y nos vemos en la siguiente charla. Muchísimas gracias. Veo tus palabras, escucho tu abrazo y siento tu sonrisa. Nos vemos. Gracias. Gracias.